Algunas características de Sotero. La idea de esta capacitación es hacer un primer abordaje de todas estas características que, que tiene la, la, la plataforma. ¿sí? Van a ver que si ustedes se ponen a utilizarla, tiene muchísimas más funciones. La idea de estos 40 minutos es que se vayan con un pantallazo general del de funcionamiento de la plataforma para que después este, puedan profundizar en este uso. ¿Sí? De hecho, si surgen algunas consultas muy puntuales sobre el uso de la plataforma, quizás les pedimos que nos envíen un mail para poder eh, centrarnos en cuestiones bien fundamentales en esta oportunidad. Bien. Entonces, bueno, esta, así se ve la interfaz. Los que utilizaron alguna vez Mendeley van a ver que es, bueno, muy similar, o en realidad Mendeley es muy similar a Sotero, tiene estas tres columnas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se utilizan, ¿sí? Y lo que nos permite hacer esta, esta plataforma es, bueno, guardar archivos, organizar todos esos ítems y toda esa información, crear fichas, elaborar bibliografías. ¿sí? Nos permite citar desde, el, desde Word, por ejemplo, de manera muy veloz, ¿sí? utilizando dos comandos ¿sí? sin, salir, sin salir de la pantalla de, de Word. Y nos permite también crear grupos y compartir los documentos que tenemos con otras personas. Bien. ¿Qué necesito para utilizar Sotero? Bueno, el sistema operativo puede ser Windows, puede ser Linux, ¿sí? Eh, se utiliza articulado con un navegador, que puede ser Chrome, Firefox, o Safari o Opera. Eh, se recomienda que en el caso de, de, del navegador quizás conviene utilizar el Google Chrome. Los demás también fun funcionan, pero ese es el que está recomendado. Es necesario descargar Sotero a la computadora y también instalar su plugin y Sotero Connector, que son dos extensiones que se descargan automáticamente cuando uno descarga el, el, este, el gestor de referencia. Simplemente hay que darle OK. OK, ya okay. que sí, quiero descargar también esto, ¿sí? Les va a preguntar, ¿quieren descargar también plugin y Sotero Connector? Sí, le ponen que sí y listo. De hecho, para descargarlo lo que tienen que hacer es ir a la página de Sotero, la que aparece acá. Esta va a ser la pantalla que van a ver. Le ponen descargar y ahí mismo se descarga eh, la plataforma al, al escritorio de la computadora. Es muy rápido, muy sencillito. Eh, Sotero es un software libre que es este, una plataforma gratuita, y el funcionamiento es similar al de Linux, ¿no? que es la alternativa a Windows, es gratis también el, la plataforma de Sotero. Tiene dos versiones que se articulan, uno se descarga la versión de escritorio y se articula con la versión online, que son dos, dos, la plataforma es igual en los dos casos, se distribuye igual en la pantalla, tiene tres columnas, las funciones son las mismas. Pero se utilizan de manera sincronizada la versión de escritorio con la versión este, online. La, lo que tiene interesante es que eh, si yo me lo descargo al escritorio, puedo utilizar la, la plataforma sin necesidad no de estar conectado a Internet. Y después, cuando se conecta a Internet, se sincronizan las dos versiones. ¿sí? En cuanto al idioma, la versión que tenemos en. La versión que tenemos en, en el escritorio, ustedes van a ver que tiene la interfaz, que es esta que está acá, tiene la interfaz en español, es decir, las funciones aparecen en español, y la, este, la versión online tiene las funciones en inglés. Sin embargo, esto la verdad es que no representa demasiada dificultad porque eh, es bastante, son, son poquitas las funciones que tiene y es bastante claro. Los iconos deja, dejan identificar cuáles son cada uno de estos pasos o cada una de estas opciones. Así que no representa dificultad. En cuanto al almacenamiento, bueno, tiene esta posibilidad de almacenar 300 mega en la nube, y eso lo que permite también es que uno pueda abrir el gestor de referencias en cualquier lugar, en cualquier computadora, o, o abrirlo en mi computadora o en la computadora de, eh, no sé, de la biblioteca, por ejemplo, o dentro de espacio. ¿sí? También existe la posibilidad de aumentar el almacenamiento eh, a, a más capacidad y, bueno, eso se, se, puede, se, se paga, digamos. Estos 300 mega son gratuitos y si queremos aumentar el almacenamiento, bueno, tienen este precio que está acá. En cuanto a los tipos de documentos que se pueden eh, incluir, son muy variados en su mayoría. En la, la mayoría de los casos agregamos documentos en PDF, pero también tiene la posibilidad de agregar documentos en otros formatos. De hecho, a veces se le suben cosas en formato de Word. ¿sí? Es bastante diverso. Um, bien, cuando agregamos, cuando nos bajamos el navegador, tenemos esta posibilidad de bajar este Sotero Connector, que ya les, ahora les voy a mostrar cómo funciona. este pero, bueno, se, se ve de esta manera. Les va a preguntar si lo quieren instalar. Ustedes le dicen que sí. Y listo. Es, es esta extensión que se ve acá arriba con, un, con forma de, este, de, como si fuese un paper. Lo que nos permite hacer eso es que se despliegue este cuadro de diálogo. Y estando dentro del navegador, podemos llevarnos el artículo que estamos mirando, ¿verdad? dirigirlo hacia, el gestor de referencias, ¿sí? Podemos cargar desde, desde ahí mismo sus referencias y también, en el caso de que se pueda, su, su PDF, ¿sí? Así funciona este Sotero Connector. Yo a la les voy a mostrar cómo funciona, pero simplemente para que vean de qué estamos hablando. Y también tiene esta función de plugin en el procesador de textos. En este caso yo lo instalé en el Word porque tengo Windows en mi computadora, pero también funcionan las computadoras que tienen Mac, por ejemplo. Entonces, lo que nos permite hacer este plugin es que, bueno, se instala acá en la barra de herramientas de Word la opción Sotero y esta opción de citado. Entonces, yo mientras voy escribiendo, puedo ir cargando las citas de manera muy rápida. Es decir, ahí mismo abro el gestor de referencia, o sea, clickeo agregar cita y se me abre este cuadro de diálogo donde yo escribo algún dato del texto que quiero citar. El gestor me lo ofrece. Y se cita en el formato que yo haya elegido, que puede ser APA, MLA, el que sea. ¿sí? Bien. Estas son las extensiones, el conector y el plugin. Y también tiene la posibilidad de armar grupos eh, donde yo puedo cargar material. Bien, esas son como las funciones más generales. ¿sí? En cuanto a la distribución en la pantalla, ustedes van a ver que tiene tres columnas que tienen estas funciones. ¿sí? En la primera columna, ah, perdón, en la barra de herramientas, que es la barra de herramientas superior, ahí lo que van a encontrar es la posibilidad de crear, eh, de buscar, por ejemplo, dentro de lo que ustedes ya tienen cargados, algún ítem. Este, Acá yo tengo poquitos, pero cuando hay muchos, quizás este buscador es bien útil, ¿sí? En la primera columna lo que vamos a observar es la posibilidad de crear colecciones. Le llaman, le llaman, que son estas carpetas que aparecen acá, ¿sí? Y también la posibilidad de crear grupos que aparecen acá abajo, ¿sí? Así se ve. Cuando uno crea un grupo, la aplicación te dirige hacia eh, la versión online, ¿sí? se crea ese grupo. Bien. En la segunda columna lo que vemos es, las referencias que están dentro de cada una de estas carpetas o colecciones. Es decir, si yo estoy, estoy, estoy posicionada, por ejemplo, en la carpeta esta de literatura latinoamericana, se me va a desplegar los textos que tengo las referencias que tengo dentro de esa carpeta. Y si me coloco en mi biblioteca, me va a desplegar todos los archivos que yo tengo, todos los documentos que yo tengo. Y en esta columna, la, la última, la tercera, lo que podemos observar es el detalle. De cada uno de estos archivos o ítems que tengo cargados, ¿no? o Si sea, yo me posiciono en alguno de ellos, me va a decir, bueno, ¿quién es el autor? ¿Qué tipo de elemento es? ¿En qué idioma está? ¿Sí? Bien. Así se distribuye en la pantalla. Lo que van a ver acá es la versión de escritorio de Sotero. Así que yo la tengo... Instalada acá en mi escritorio. De hecho, ven que tengo Mendeley y Sotero, se pueden utilizarlos al mismo tiempo, no, no hay ningún problema. Y esta es eh, mi carpeta de Sotero. Bien, vemos, por ejemplo, vamos a crear eh, una colección, es decir, un, una carpeta donde vamos a incluir algunos archivos. ¿sí? Y para eso lo que vamos a hacer es dirigimos acá arriba, a esta primera columna. Vamos a cliquear acá donde dice nueva colección, ¿sí? Me pregunta qué título le quiero poner. Yo le voy a poner un título así representativo de lo que vamos a empezar a buscar. Y, bueno, la carpeta está vacía porque, bueno, todavía no le cargué ningún, este, ningún archivo, ¿sí? Entonces, bien, ahora yo tengo mi carpeta creada. Lo que voy a empezar a hacer es a cargarles, cargarle ítems, ¿no? Para eso me voy a dirigir a a alguna pestaña de alguna revista digital, alguna, algún repositorio de revistas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, yo acá estoy en Cielo y vamos a buscar algún, algún artículo vinculado a esto que estamos investigando, ¿sí? Recuerdan que acá en el centro se listan los títulos les puedo filtrar nuestras opciones que están a la izquierda, ¿sí? Simplemente, a modo de ejemplo, voy a cargar este primero que aparece acá. ¿sí? Si yo lo cliqueo, vamos a suponer que el artículo me interesa ¿no? y que lo quiero cargar. Aparece acá en versión HTML. Lo que voy a hacer es dirigirme a este Sotero Connector, que se instala de manera automática cuando ustedes descargan el, este, la plataforma del escritorio, les va a preguntar si lo quieren descargar también. Ustedes le dicen que sí. Y es este icono que aparece acá arriba, ¿sí? Este que aparece acá arriba. Si ustedes lo cliquean, el cliquear, va a levantar los datos que están de este artículo que yo estoy viendo en particular, ¿no? Y me va a preguntar dónde lo quiero guardar. En este caso, yo lo voy a guardar acá en esta carpeta que creé recién, ¿sí? Lo puedo guardar en cualquier otra ¿no? Pero lo voy a guardar en esta. Voy a poner... Hecho, acá de hecho me dice que me también pudo levantar el PDF, además de los datos de referencia que aparecen acá. Pongo hecho. ¿Sí? Y bueno, supongamos que voy a seguir buscando artículos y entro en este otro, que también supongamos que me interesa. Lo leo, ¿sí? me lo quiero llevar, vuelvo a hacer la misma operación, toco el conector, el, el ítem, el icono que está acá arriba desplego este, este cuadro de diálogo, veo que me dice que también levantó las referencias, sí. El PDF, en este caso, le va, o sea, puede levantar el PDF porque es un texto de acceso abierto, ¿no? Pero puede pasar que no, quizás si, o sea, simplemente me levante las referencias. Y le quedo hecho, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es ir a mi sotero de escritorio y ver si efectivamente se cargaron bien estas referencias, ¿no? Bien. En este caso. Supongamos que estoy así, estoy acá. Voy a la carpeta que creé recién, miro, cliqueo cada uno de estos ítems y voy a ver que voy a ver si acá efectivamente los datos se cargaron de manera correcta. Esto es importante porque cuando después yo quiera citar el artículo, estos datos tienen que estar bien cargados para que yo pueda hacerlo de manera muy rápida, ¿no? Entonces, miro, bueno, tipo de elemento, artículo de revista. Bien. El título está bien. Los autores están cargados todos, ¿sí? Me aparece el DOI. Bueno, un montón de información. Está bien cargada. Mirad, hago lo mismo con el otro. Chequeo si está bien cargada la información. Bien, perfecto. En estos casos, está, está bien cargada la información. Ahora, quizás... Otra cosa que les voy a mostrar para cargar y levantar datos que quizás también les sirva es, por ejemplo, buscar referencias en eh, el catálogo de alguna biblioteca. ¿no? Supongamos que yo estuve leyendo un libro y, eh, y sé que, bueno, que, que lo, lo, lo traje de la biblioteca central de la UNSAM, vamos a suponer. Entonces, para no tener que cargar los datos, yo sola, o sea de manera manual, lo que puedo hacer es ir al catálogo de la biblioteca. Esto lo puedo hacer con el catálogo de la biblioteca de la UNSAM y con otros catálogos online también. Busco ese texto y también lo voy a poder cargar. Sí, Vamos a ver. Este. bien. Bien, por ejemplo, acá yo ingresé en este, en este ítem, sí. Este caso es un libro que tiene su ubicación física, tiene una ubicación física, digamos, pero lo único que yo necesito son las referencias. Entonces, ingreso en el ítem, en el, en el me dirijo a la pestaña acá arriba, eh, me aparece este software o conector, lo cliqueo y lo que va a hacer este, el gestor es levantarme las referencias, ¿no? Entonces, yo cliqueo hecho y vamos a ver el gestor cómo aparece la información. Bien. Bien. Y lo puedo chequear, ¿no? Entonces me dice, bueno, que es un libro, que este es el título, el autor, ¿sí? Aparece la editorial, el lugar, todas esas cosas que yo después voy a necesitar para citarlo, ¿sí? Así que, bueno, efectivamente, esto, esta información está eh, bien, bien cargada. ¿no? Otra forma de levantar así referencias también puede ser, por ejemplo, con eh, el repositorio institucional que también vimos Hace unos días en la capacitación de investigar en internet, ¿no? Supongamos que yo estoy trabajando con alguna tesis que está en el repositorio de una universidad. Entonces, me dirijo a ese repositorio, busco la tesis que sea, digamos, que la que estoy, con la que estoy trabajando. En este caso estoy entrando en el repositorio institucional de, de la UNSAM y voy a buscar, por ejemplo, no sé, eh, las tesis de acá del doctorado en antropología, ¿no? Este es el. Con este buscador puedo filtrar las tesis de este de esta especialidad, ¿sí? Y acá por ejemplo encontré una que me interesa y que bueno voy a trabajar con ella. Entonces lo que puedo hacer en este caso también es levantar las referencias. Voy hasta el icono que está acá arriba, tesotero, este como este paper, este papel. Sí. Y ahí mismo me dice que, bueno, que pudo levantar los, las referencias y también el PDF. Porque en este caso es una, es una tesis que está en también La puedo leer completa en PDF. Entonces, el, el, el, este, el gestor me dice que también la pudo levantar. ¿Sí? Me pico que está en la carpeta donde la quiero llevar. Que esa carpeta esté seleccionada. La selecciono. Le pongo hecho. Y, bueno, voy a mirar si efectivamente se pudo cargar todo bien. Bien. Sí. Bien. Bueno, esta es la forma de ir cargando eh, artículos o tesis o ítems desde eh, internet, ¿no? O sea, es como la forma de utilizar este, esta opción que es el conector que aparece acá arriba, que es parecido al web importer de Mendeley, que está acá, ¿Sí? Ven que yo los puedo usar dos al mismo tiempo, ¿no? No, hay, no hay problema, no sé. No, no, hay ninguna, no hay ningún problema en usar en tener los dos en la barra de herramientas. En ese sentido, funcionan bien, los, funcionan bien ambos. Bien. Si yo quisiera, con toda esta información que tengo, empezar a escribir un artículo, lo que voy a hacer es eh, ir a el procesador de texto que yo utilice, que puede ser Word, por ejemplo. sí ¿Sí? Entonces, supongamos que yo estoy escribiendo ese artículo y voy a empezar a citar toda esa, todos esos artículos que yo tengo cargados en mi gestor. Lo, lo que hace el gestor cuando yo instalo el plugin es incluir en la barra de herramientas de, de Word acá una pestaña que se llama Zotero, que se instala y que se aloja acá dentro de dentro del Word. Entonces, yo estoy escribiendo algo y si quiero citar, lo que hago es dirigirme acá arriba a la opción, o sea, vamos de vuelta, ¿no? Yo ingreso en Word y esta es la pantalla que veo. Si quiero agregar alguna referencia, selecciono la pestaña Sotero que está acá arriba y me dirijo a esta opción que dice agregar cita, ¿sí? Bien. Ah, perdón, antes de eso, lo que es importante hacer es elegir el estilo de citado. Congeló ¿Sí? la pantalla. Está. Entonces, voy acá arriba donde dice Document Preference y ahí mismo voy a seleccionar el estilo de cita que quiero. ¿sí? Bueno, hay varios. De hecho, si quiero, si quiero puedo agregar más. Yo en este caso voy a elegir la norma APA. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que yo elegí el estilo de cita, le doble clic. Le voy a agregar acá. Voy a agregar acá alguna cita. Entonces, abro el gestor. Se me va a aparecer este cuadro de diálogo para que yo ingrese algún dato de ese artículo que quiero cargar, que puede ser el título, ¿sí? o una parte del título, o el nombre del autor o la autora. ¿sí? Bien, por ejemplo, acá está este que yo recién cargué. Y vamos a suponer que también le quiero agregar el número de página. ¿no? Entonces, pongo. ¿Sí? Página 5 y ahí solito me lo acomoda en el formato que eh, de citado de las normas APA. Entonces, le doy Enter y me lo, anot, me lo, me lo incluye así el, este, el, el, el artículo. Supongamos que yo voy a seguir escribiendo y, eh, y quiero agregar otra cita. ¿sí? Vuelvo a ir a la, a la pestaña que está acá arriba agregar cita, eh, ¿no? este es uno de los textos que recién cargué, lo selecciono, le doy OK y ahí me agrega el otro texto que yo también con el que estuve trabajando. Bueno, y así sucesivamente con todos los textos que, que vaya a incluir, ¿no? vuelvo a cliquear la opción agregar cita y ahí agrego el otro, el otro texto que, bien, con el que estoy trabajando. Esa es la forma de ir agregando citas en el cuerpo del texto, es decir, con este formato de eh, autor año, ¿sí? En el momento en que yo quiero agregar la bibliografía, lo que tengo que hacer es, bueno, irme al sector donde quiero agregar esa bibliografía, es decir, todos los textos que yo ya utilicé dentro del, de mi artículo, de lo que estoy escribiendo, de mi trabajo. Y lo que hago es, a ver, voy a, y lo que hago es eh, ir acá arriba donde dice agregar bibliografía, ¿sí? Y lo cliqueo y lo que va a hacer la, el gestor es organizar de, de, de, en este, según el formato que yo elegí, que en este caso eran es de las normas APA, los textos que yo fui citando a lo largo del trabajo, ¿sí? Estos que están acá me los acomoda de manera alfabética, porque, bueno, eso son es de las pautas de la norma APA, por ejemplo, eh, con esta sangría francesa, ¿sí? Y, bueno, y en este orden. Lo que tiene también es que si yo, por ejemplo, ya armé la bibliografía y también y sigo escribiendo, eh, me, me va a ir agregando también a la bibliografía los otros textos que yo siga agregando dentro de mi trabajo. Si esto se lo puedo hacer al final o, este, o en la mitad del, de la escritura del artículo. Mientras yo escribo en este documento, se va a ir agregando lo que, lo que yo agregue también acá en el cuerpo del texto. Otra forma de, de cargar información desde, desde el gestor es, por ejemplo, eh, utilizando esta opción de botón derecho, ¿sí? Yo me puedo posicionar sobre alguno de estos artículos, toco botón derecho y selecciono la opción que dice crear una bibliografía a partir de un elemento, ¿sí? Entonces, cuando selecciono esa opción, lo que me va a aparecer es, bueno, en qué formato de citado te lo querés llevar, esta información, voy a seleccionar las normas APA de vuelta y voy a seleccionar, por ejemplo, que quiero, que este elemento me lo me cite para ponerlo dentro del texto, ¿no? dentro del cuerpo del texto. Entonces le pongo OK y lo guardé en el portapapeles, en este caso. De vuelta. Sí, en este caso lo, le puse copiar en el portapapeles, es decir, como si lo hubiese copiado con el botón derecho. Y me dirijo, por ejemplo, acá al, al texto que estoy haciendo y le pongo. Control-V o copiar y pegar, y me lo, me lo copia ¿sí? y me lo pega en este espacio. Es una forma también de llevarme la información que está acá. Y esto mismo lo puedo hacer con varios textos ¿no? Si selecciono varios, con control toco el botón derecho del mouse, y como que dar una bibliografía a partir de un elemento, selecciono el estilo de citado. Por ejemplo, me quiero llevar todos estos textos para la bibliografía de un trabajo. Toco bibliografía, copiar en el portapapeles, y vamos a suponer que estoy en otro trabajo, ¿no? Voy al espacio donde quiero pegar toda esta información, toco el botón derecho, pegar, y ahí me lo pega. ¿Sí? Y en ese caso no, no lo fui citando uno por uno, sino que le hice control control C, control P. No, lo lo copié y lo pegué.